Hola amigos, soy Mona Ferte, quiero mandarle un beso gigante y un saludo a mis amigos de Melódica Magazine. Gracias por la entrevista, véanla porque va a salir el viernes. Chao.